Los Golden Boys Los Golden Boys es una orquesta del género tropical, la cual se formó en el año 1961. Es conocida por su canción Pirulino, la cual fue la banda sonora de la novela Pedro el Escamoso. Integrantes y Géneros Es una orquesta colombiana fundada por los hermanos Guillermo y Pedro Jairo Garcés, fallecidos, los cuales promovieron varios temas y grabaciones a lo largo de su trayectoria musical y que hasta el día de hoy siguen sonando en las emisoras más importantes de toda Colombia. Los cantantes originales de grabación, Benny Márquez y Javier Valencia, quienes han permanecido en la agrupación desde sus inicios hasta la actualidad. La agrupación se caracteriza por interpretar ritmos como porro, cumbia, gaita colombiana, voz, paso doble, paseaito, twist, entre otros, empleando instrumentos como saxofón, guitarra eléctrica, solo box, batería, conga, bajo, eléctrico. Historia. El conjunto se fundó en 1961 en el barrio Cristo Rey de Medellín. Aunque sus iniciadores lo mantuvieron por tiempos en Itagüí, de donde eran los hermanos Guillermo León y Pedro Jairo Garcés, Líbano. Guillermo era saxofonista y guitarrista y Pedro Jairo era cantante y guitarrista. Los Golden Boys iban a llamarse Los muchachos del Oriente. Estuvieron conformados inicialmente por ambos Garcés, Edgar Otalvaro en el contrabajo, el baterista Edgar Pérez y Naor Ramírez, quienes accidentalmente halló la muerte en Barraquilla por dicha época. El primer país que visitaron fue Venezuela, donde alternaron con los melódicos, los villos caracas, Holanda y su combo, los brillantes y los megatones de lucho. En 1972 los Golden Boys se radican en Bogotá y ese mismo año muere trágicamente Pedro Jairo Garcés. En 1977 visitaron a Canadá y Estados Unidos. Luego la muerte de Pedro Jairo y otras un Receso de 12 años sin figura en las pastas sonoras, los Golden Boys son llamados de nuevo a grabar por Disco Fuentes en 1980, ya con la inclusión de Jairo Alberto Velázquez en la guitarra eléctrica y Javier Valencia como voz principal. En el año 2000, fallece el último de los fundadores de la orquesta, Guillermo Garcés. En 2001 ocurre el fenómeno del pirulino con motivo de la telenovela Pedro el Escamoso, que le dio la vuelta al mundo realizando así muchas giras a nivel nacional e internacional.